Sí, sí, sí, sí, Pero la que me parte, tú misma. La que mi piel eriza. Tú misma, tú misma. que piel piel sí, sí, sí, sí, sí, Sin cordura